Yo no entregué la 4. Bueno, la última, pues. Eh, mi motivo es que no puse atención, la verdad, y pues quise hacerla la mera hora, pero ya no me dio tiempo. Ok, entonces trabajemos sobre las dudas de la tarea. Bueno, más bien, eh, si sí, empezamos por la tarea 3. Y dudas respecto a esta tarea Respecto a las observaciones que se les haya mandado, que ahorita estoy revisando y en la tarea 3, no me apareces en la lista de los que fueron calificados. ¿Sí lo mandaste al correo correcto? ¿Este, yo? Sí. Eh, sí, sí lo mandé. De hecho, lo mandé a uno que ya lo había mandado y hasta me había respondido y todo de las otras tareas. Entonces, supuse que podría seguir siendo lo mismo. A esto lo mandé. Porque de la 3 no recibiste calificaciones, ¿o sí? ¿Mandé, perdón? ¿De la 3 recibiste calificación? A ver, espera. de Lisbeth. Les comentaba que vamos a trabajar sobre las dudas respecto a la tarea 3 y a la 4. No, Ali, no recibí el Entonces Lo mandaste al, de, al institucional, el de franzuani, estudiantes.fisica.unam.mx. Ese es el correo al que les pedí desde el inicio, que se me mandaran. Al otro no reviso para cuestiones de tareas, el de Ali Franzuani, ese no reviso para nada. Y estoy revisando mi correo y, y ahí está, no hay. Y el spam lo va, lo los chicos y bueno, lo borro sin revisar este, pues sí la verdad es que te lo mandé al otro, al de gmail y digo porque justamente la primera tarea y la segunda los había mandado ahí y sí había recibido calificación, entonces asumí que podía seguir haciendo lo mismo pero pues ya vi que pues desde el principio yo estuve mal entonces este, pues no sé supongo que a lo mejor sí te llegó al spam o algo así pero yo sí lo tengo enviado y todo y te digo que los, los dos primeros, se supone que los había enviado también ahí y se me había respondido. Entonces dije, ah, bueno, pues ahí, entonces. ¿Con calificación o ¿no? con notificación? Porque el primer, eh, recuerdo que el primer correo les, les dije que, se me manda, que me mandaban al otro correo porque ese no se iban a calificar. Y que solamente en la tarea uno hizo una excepción. Déjenme ok reviso las correos enviados para aclarar esta situación Sí, respecto a la 3 y la 4. Eh, cualquier duda que hayan tenido, sobre todo eh, partimos de las observaciones que les hice en, al responderles las, al enviarles las calificaciones. Si tienes alguna duda respecto a eso o si ya tienes dudas de, de hacer la calificación o que te hayas atorado o tenido problemas con algún, alguno de los problemas de cualquiera de esas dos tareas. Víctor, ¿desde qué correo lo mandaste? Para buscarlo más fácil. Desde big.ciencias. Gracias. tienes la, la respuesta en, porque ya no me aparece en, en el borrador, también los elimino constantemente la respuesta del 3 del ¿Del no tengo respuesta, pero del primero sí tengo que me respondiste y si hago la aclaración de a qué correo ah ver, déjame ver Eh, no, no dice, bueno, lo que dice es, te pido que por favor me escribas a este correo, pero solo eso, o sea, no dice favor de no mandar ya tareas a este, sino al otro. Entonces, este, supongo que a eso te referías, ¿no? Que solo quieres la dudas a ese correo, pero las tareas no. Sí, no, de hecho fue error mío de redacción. Eh, debido a que fue un error mío, mándame por favor las tareas, las las la dos y la tres, para que te las califique. Porque sí, efectivamente fue error mío en la redacción y era la correcta era que no me enviaras a ese correo. <risa> ah, ok. Entonces, sí, sí. como es error mío, mándamelas, te las califico y este ah, sí. Y ya Pero para entonces tu... a ese ya no, entonces, para ya no estar enviando. A ese ya no. No, entonces, no. no, no, no, ese es el, el de... Ah, ok, el que aparece en la página, ese. Sí, ese. Ah, perfecto, va, va. Sí, para ya sí, entonces... no estar ahí cometiendo el mismo sí, error y ahí recurriendo. Vale. Sí, vale. te las mando. Sí, una disculpa, gracias. fue... Eh, no, Rota no, está bien. La redacción, y te las califico en cuanto me las envíes. Sí, claro, gracias. Gracias. gracias. Ok. Y, bueno, ahora sí, resp dudas respecto a lo que hayan tenido en la tarea 3 primero. ¿O algo que no les haya quedado claro para este, responderla o para...? Sí, principalmente para responderla. Sin ninguna duda, todo claro. O sea, las reposiciones ya van a sacar 10. Bueno, si no hay dudas, nada más les voy a dar un bosquejo rápido, sobre todo una ayuda para sus reposiciones. Yo tengo una duda. Sí, dime, adelante. este De la 4, la que estoy haciendo, que entregué Pero tuve una duda donde me atoré en el ejercicio de lo del coeficiente de fricción. Okay. Este, o sea, según yo sí pude ver de dónde salía la tangente y pude ver de dónde salía el denominador, pero el numerador de... La masa más un medio de la masa de la escalera, ahí sí ya no pude ver de dónde salía, o sea, no, nada más no me quedó claro cómo okay. encontrar esa parte. Pues, el problema, suelto. Mm -hmm. Eh, bien, supongo que ento, si encontraste la parte de abajo es porque hiciste primero la suma de fuerzas, ¿no? En tanto en el eje X como en el eje Y. A partir sí. de eso vas a tener una expresión para N2, que sería el equivalente, eh, bueno, en mi caso en la anotación sería el equivalente a la que está pegada a la pared, y N1 sería la que está abajo de la, en el suelo. Después de que tienes esa equivalencia al hacer la suma de fuerzas igual a cero, lo que tienes que hacer es que también la torca sea igual a cero. Y en esa expresión eh, vas a obtener una igualdad entre unos senos y cosenos y una suma de pesos. Básicamente va a ser la, la normal, que, está, que es respecto a la pared, multiplicado por el seno. Y eso va a estar igualado al peso del hombre por el coseno del ángulo. Más un medio de la, del peso de la escalera por el coseno. Todo eso porque es igual a la, a la torca. Y a partir de eso es que vas a obtener el numerador. Porque de esa, al despejar N2, que tenemos el seno y el, del lado izquierdo y el coseno de los otros dos lados, es que obtienes la cotangente y la, la suma de, o hace que el numerador va a ser del peso, de la del hombre más un medio del peso de la escalera pero se obtiene de considerar la torca bueno, ah, es que justamente suma, sí, sí si no asuma, consideré yo la torca como no consideré la torca es justo por eso ya no no le veía por dónde va ok sí pero sí Gracias. tiene que porque lo que está haciendo el sistema no solo está cayendo sino también está viendo en este punto una torca es un poco escondida pero es una torca al fin y al cabo Claro, es cierto. Va, gracias. ¿Va? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra inconformidad? O alguna observación? Ok. Bueno, entonces, para también dejarlos ir y nada más, sí quiero que se vayan con estas observaciones, sobre todo para las reposiciones. En la tarea 3, sí o sí... Si utilizan la fórmula de Binet, que es ya cuando utilizan todo lo de conservación de energía, porque recuerden, la tarea 2 fue conservación de energía, entonces aquí ya no es necesario demostrarlo, porque todo lo que se trabaja en eh, fuerza central ya es sobre sistemas que se conserva la energía. Entonces, para usar la fórmula la de Binet en la reposición, aunque sea la tienen que, más bien, con que la demuestren una vez, es suficiente para que lo ocupen en todos los demás, porque de lo contrario, como se les había mencionado, se hace un problema nada más de un formulazo. Entonces, lo que nos interesa es que al menos sepan de dónde sale esa fórmula, y en particular porque hay una constante que luego suelen utilizar o aparecer en los libros, que es una H, y no saben qué significa. Entonces, eh, no se los voy a decir para que en la deducción sepan qué significa esa constante, y todo sea consistente, porque es... De lo contrario, ni siquiera las unidades corresponden correctamente a unidades de fuerza. Entonces, el primer punto es que siempre demuestren, eh, ya sea en la tarea o en la reposición, o en el final, en caso de que lleguen a presentar, la, demuestren la fórmula de Binet para la tarea 3 solamente. Ahora, eh, básicamente todos es lo mismo. El, la, de la tarea... El 1... El 2 y el 3 son prácticamente lo mismo, que es utilizar... No, eran, como tres, eran como tres problemas que tenían que usar fórmula de Binet, ¿no? Sí. Sí sí. Me, sí lo vi. Prácticamente para eso es lo mismo. Y lo único que tienen que hacer es... Eh, o hubo otra forma, en vez de utilizar fórmula de Binet, lo único que hacen es eh, partir, plantear la energía cinética y la potencial con lo que se les da, las R que se les dan. Y a partir de eso hay dos formas, bueno, para el 2 y el 3, lo más sencillo es que una vez que tienen la energía y como saben que es constante, derivan respecto a la posición. Eso lo que va a hacer es que como la energía es constante, les va a ser igual a cero. Y de los otros lados, eh, como tienen el potencial y desconocen la forma, saben que la derivada eh, respecto a la posición del potencial es la fuerza, bueno, es menos la fuerza. Y a partir de ahí nada más despejan despejan lo, lo que hayan derivado en términos de la energía cinética y con eso obtienen el resultado. La verdad es muy rápido, es muy sencillo y es eh, eh, una forma alternativa a utilizar la fórmula de Binet en caso de que no se acuerden cómo deducirla en el examen o, o tengan algún, este, sí, algún problema de que se traben en la demostración, pues bueno, pueden utilizar esta fórmula alternativa. Y les repito, simplemente es plantear la energía Primero, demostrar que la. Digo, perdón, no, aquí ya demostraron que la energía es conservativa. Plantean la energía cinética, la potencial, la dejan expresada y derivan. Y para expresar correctamente la forma cinética, utilizan la, la, R, la R que ya se les dan en los dos problemas. En el primer problema, que es este, algo semejante, simplemente es derivar para obtener el potencial igual. De, a partir de la energía van a encontrar una integral bastante fea. Sin embargo, con dos, tres cambios de variable, eh, se hace muchísimo más sencillo. Bueno, más bien, ustedes pruébenla, o sea, pruébenla en resolverla, sobre todo para preparación como si van a presentar eh, reposición. Eh, intenten resolverla, si se traban, ya me escriben y me preguntan, y ¿sabes qué llama la integral ¿a algún tipo? En esta parte específica, porque sobre todo si es mucha mañas cambios de variable para que puedan eh, obtener la integral. Al final, van a eh, la respuesta es una R en, en, un, en una fracción, y ahí lo que tienen que aprender a distinguir es que en, en el denominador van a encontrar una expresión eh, correspondiente a la, cómo se llama? la excentricidad. Y dependiendo ese valor, si es positivo, igual a 1 o 0, es la trayectoria que va a seguir. Entonces, eh, investiguen esto, esta, estos, estos valores de cuando se determina que es eh, parábola, hipérbola, cuando es círculo o elipse, porque eso es lo que les va a ayudar a tener la respuesta correcta en ese problema particular. Um, y... Por ejemplo, también en el problema 3 al hacer un análisis cualitativo, lo que tienen que hacer es meter esa fuerza en términos de la energía, sobre todo de la energía potencial, y hacer una evaluación de los signos de la alfa y de la beta, aunque realmente hay una gama. La gama es otra variable que surge de obtener el potencial a partir de la fuerza. Y esta gama es, eh, incluye nada más un, es beta pero con unas constantes. En esencia es todo lo mismo que jueguen con los signos, es decir, alfa y beta, o bueno, en este caso alfa y gamma, eh, positivos, negativos y con signos alternados. Y eso les va a dar trayectorias distintas. Eso es un, a lo que se refiere con un análisis cualitativo. Este, si se desconecta este, vuelvan a conectar este link. No puedo utilizar el institucional otra vez. Ha habido problemas, pero bueno. En 10 minutos seguramente se va a cortar. Ahora, lo que les decía, ese es el análisis cualitativo. Jugar con los signos y ver qué posibles trayectorias va a seguir a partir de las gráficas que surgen de ese, de, de ese juego de signos. No es necesario que las grafiquen tal cual. Pueden hacer nada más un bosquejo, entendiendo quién va a dominar, porque vamos a tener un R cuadrada y un R cúbica. Entonces, nada más va a haber regiones en las que R cuadrada va a dominar y R cúbica va a dominar. Entonces, con eso pueden hacer un perfecto bosquejo del comportamiento de, la, de las partículas. Bueno, este, y para el último, simplemente, es jugar con la velocidad de Airola y eh, hacerla... Obtienen las velocidades máximas y mínimas para, en una trayectoria elíptica, la hacen la multiplicación. Y para... Al final se quitan de... Bueno, utilizan la velocidad aéreo para quitarse los términos de 1 más épsilon o 1 menos epsilon. Y es lo único que se tiene que hacer. Es nada más talachita y jugar con esas dos cantidades. Y por... Respecto a la tarea 4. Abro. Este sí es básicamente pues básicamente el primer problema es jugar con conservación del momento y bueno, jugar no, nada más resolverlo, utilizar la conservación del momento porque saben que la masa también es variable en este caso y hacen el, el mismo planteamiento, solamente que van a tener cambios también en la masa y cambios temporales, bueno, en la velocidad. Ese es muy sencillo, déjenme ver algo más importante que les pueda decir de ese no primero tienen la velocidad una, algo en términos del logaritmo y después todo eso lo integran es lo único que hay que hacer está la chita y plantear bien el momento inicial que es cuando está el, el misil completo y el momento final que es cuando tienen estas diferencias tanto en la velocidad como en la masa y hacer la consideración de que en, en esas multiplicaciones les van a quedar cambios tanto en la velocidad como en la masa un db por dm y eso se hace cero eh, anulando ese término es despreciable esos cambios son infinitesimales y a partir de eso una masa integral para el segundo es bueno igual es muy sencillo es conservación de momento simplemente obtener el momento inicial y el final y a partir de eso obtener obtienen el término de la velocidad que básicamente va a depender la velocidad del juego de masas. Me parece que en la parte superior es la multiplicación y en la inferior es la, la suma. Y esa velocidad la meten en la energía cinética y hacen una diferencia. Muy rápido. El del portón, bueno, el de la portezuela le llama Simplemente es... ahí no me voy bueno, simplemente es considerar la torca, pasar todo al centro de masa y considerar la aceleración. Aquí algo que noté es que varios alumnos hicieron una, una analogía con el péndulo. Eso es incorrecto porque las fuerzas que están actuando son diferentes. Aquí en el péndulo sobre todo tenemos una fuerza de aceleración constante y en una sola dirección. En el péndulo, aunque parecería algo semejante, no es no es lo mismo porque tienes una aceleración variable. Conforme se acelera, no es instantáneo la aceleración que adquiere el carro y no hay una equivalencia. Entonces, eviten utilizar una analogía con el péndulo. Simplemente hay que considerar la torca y transferir todo al centro de masa para obtener el, el, ¿cómo se llama? el, el tiempo. A partir nada más de considerar la torca... Eh, y que va a ser constante eh, desde el centro de masa, es que despejan, bueno, hacen una integral y despejan el tiempo. Es muy rápido también, y les va a quedar una raíz respecto en términos de la aceleración de la distancia al centro de masa, de la masa, por el momento de inercia. Bueno, dividido es, dividiendo eso al a pi y al centro de masa. Digo, al momento de inercia, perdón. Eh, bueno, ya, el, ya hablamos un poco del 4, que es básicamente la escalera, y considerar nada más las normales, tanto en la pared como en el suelo, y además considerar la torca de todo el sistema. Y para el quinto, por favor, eviten considerar o partir de, que, de lo que se les pide mostrar. Se les pide mostrar una analogía con el péndulo simple, no partan de ahí y hagan una simple comparación. Eh, ¿Por qué? Porque están partiendo de lo que se les pide deducir o demostrar. Lo que tienen que hacer es utilizar el teorema de ejes paralelos, trasladar el centro de, de masa y eh, jugar con esas ecuaciones para obtener una ecuación diferencial de segundo orden que va a ser equivalente o muy semejante a la del de péndulo y a partir de ahí hacen la, la deducción de... bueno. Como las ecuaciones son prácticamente iguales, las soluciones van a ser... Eh, la solución es la misma y se puede considerar el periodo de la misma forma. Y ya obtienen el, tanto la analogía como el periodo que va a obtener el, la varilla. Este, sí, nada más es... Ah, bueno, también hay que ocupar ahí la... <coughs> La segunda de ley de Newton rotacional, que tiene que ver con la torque, el momento de inercia y la aceleración angular. Eh, entonces, son dos cuestiones que utilizan para demostrar eso. el Teorema de ejes paralelos y el segundo, la segunda ley de Newton rotacional. A partir de eso es que van a obtener la ecuación diferencial. Sobre todo la, en la ecuación, la segunda de ley de Newton rotacional, es que obtiene la ecuación diferencial. Es muy rápido y el teorema de ejes paralelos es para obtener el momento de inercia que se ocupa en la segunda ley de Newton. ¿Hasta aquí todo claro? ¿O hubo alguna duda? ¿Me fui algo rápido? ¿Quieren que me detenga con más detalle en alguno de los que mencioné? Yo por ahora todo bien. ¿Todo bien? Ok. Juan, ¿alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces mi sugerencia, perfecto, es que con estas observaciones que les hice, intenten resolverlo sobre todo para la práctica de las reposiciones de las que vayan a hacer, o incluso para el final. Si tienen dudas, eh, escríbanme eh, sobre las dudas puntuales y ya les doy algún tip para que lo resuelvan. El chiste es que lo puedan sacar por ustedes mismos para que entiendan bien los temas y lleguen mejor preparados para la reposición o el examen en caso de que hagan. Y por favor, este, Víctor, en el momento, bueno, mándame las tareas, como ya las tienes, pues nada más reenvíamelas a al correo correcto, al francs, ah bueno al institucional que está en la página y en cuanto me las mandes, yo en uno o dos días adicionales te mandaré las respuestas, bueno las calificaciones con observaciones y también estarán ya la tu calificación en la página y cualquier duda, inconveniente, observación, por favor tengan la libertad de expresarla y este para aclararla y no hay ningún problema. Siempre estoy abierto al diálogo y cualquier observación pues también es bien recibida. Por lo que ya vieron también que si yo cometo errores, pues procuro saldarlos. Y también el hecho de que me hagan observaciones o me hagan comentarios también me sirve para preparar mejor o darles mejores tips o formas de resolver o ayudarlos mejor en, en dado caso que lo soliciten. Entonces, pues, si no tienen ninguna duda adicional, este, pues terminamos la clase y el miércoles se reúnen con el link de siempre con la profesora, con la doctora María. una duda ¿la siguiente tarea se deja este jueves o el otro? Este, eso lo ven con la con la doctora sin embargo por los tiempos me parece que se dejaría el viernes ya la sea cuestión. 16 no, yo creo que se dejaría la próxima semana Ah, ok, para estar al pendiente y no me pase lo que me pasó. Vale, sí, sobre gracias. todo en la página es donde se, se maneja...